Si estás en mi corazón, no tendrás que salir nunca más, aunque no te merezcas el sitio mundial aunque traición es nuestro idilio. Un día comenzamos a volar juntos y subimos tan alto que ni veíamos ni veíamos a la gente que conocíamos decían cosas de nosotros pero nada justo Hemos aprendido a no dudar Ni tú de mí, ni yo de ti A no tener celos por nada Yo soy tu príncipe y tú mi hada Estamos siempre en nuestro sitio Vivimos juntos nuestros mitos Sufrimos juntos, pero sin grito. Nos amamos fuertemente, ¡qué bonito! Ni vivimos el mismo barrio, ni tenemos el mismo domicilio, pero sabemos amarnos a diario. La llama no se apaga, no es un sidio. Hemos aprendido a no dudar. Ni tú de mí y ni yo de ti. A no tener celos por nada. Yo soy tu príncipe y tú mi hada.